Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Les saluda José Juan Tañón Díaz y me encuentro de regreso con ustedes para anunciar los sorteos de tarde de Lotería Electrónica para hoy jueves 4 de mayo. Los mismos serán certificados por la Auditora Caridad Quiñones de la firma de Auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Convierte tu noche del sábado en una millonaria jugando Powerball que ya tiene 87 millones de dólares. Y precisamente queremos felicitar a un nuevo ganador de premio secundario de Powerball del sorteo de ayer. Se llevó 150 mil dólares con una jugada manual vendida en Metropolis Service Station en Carolina. Muchísimas felicidades. Mientras que el Loto Cash también está en los millones. Cuenta con el gran acumulado de 2.350.000 dólares para mañana viernes, que son buenísimos. Al igual que la doble revancha que te espera con 140.000 dólares. Tu vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos con Lotería Electrónica. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. Yo donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. Busca tus cartones de juegos instantáneos que con ellos puedes ganar al instante ese dinerito que tanta falta te hace. Porque donde quiera te pegas y estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde con el Wild Ball. ¡Adelante! Y el número ganador del Wild Ball en la tarde de hoy es el 3. El 3. Nos movemos para el sorteo del Pega 2. Bueno, hermano, y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 5. El 5. Segundo número. Es el 5. Repite el 5. El número ganador en el Pega 2 es el 5, 5, el 55. Continuamos con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte, mi gente. Estamos listos para recibir el primer número. Que es el 5. El 5. Segundo número. Es el 5. Repite el 5. Tercer número. Es el 4. El 4. El número ganador en el Pega 3 es el 554.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 último número en pega 4 es el 6 el 6 el número ganador en el pega 4 es el 3 9 7 6 el 39 76. muchas felicidades a todos los ganadores de esta tarde